Ya se encuentran disponibles los cursos de matemática, razonamiento cuantitativo y razonamiento lógico en epsilonacademy.com. Aprende a tu ritmo, sin limitaciones de tiempo y espacio. Hemos diseñado para ti cursos por temas, componentes y otros especializados. Prepárate para las pruebas ICFES Saber 11, Saber Pro y Saber TIT. También si te vas a presentar en alguna universidad y quieres ganar el examen, tenemos los mejores cursos en el que podrás nivelar tus conocimientos. ¿Qué estás esperando? Llegó el momento de aprender de verdad. El problema no es la materia, sino la forma en que se ha enseñado. En Epsilon Academy somos especialistas y aquí lo que aprendes, no lo olvidas. Visita nuestra página y contáctanos para mayor información.